Hola, buenas. En este vídeo quiero mostrar una técnica que se utiliza bastante en la guitarra para el cambio de acordes. Se puede encontrar en canciones de estilos tan dispares como Wish Here de Pink Floyd. Eh, también es un recurso que utilizan los Gun and Rose, Bob Dylan, eh, Oasis, no sé, se utiliza mucho. Consiste en el mínimo movimiento de dedos de la mano izquierda. De hecho, la base de esta técnica, voy a hacer una muestra rápida, ¿no? voy a utilizar tres acordes. Sol mayor, do mayor con novena añadida, que es un acorde que os puede resultar raro, pero es muy sencillo, y un fa sexta con novena añadida. Es decir, la secuencia de acordes sería así. por eso seguramente suene. Por ejemplo, la de Pink Floyd es... Es decir, estas notas que suenan, que son en la primera y segunda cuerda, se deben, se deben, de, pulsar, perdón, se deben de pulsar en primera y segunda cuerda con los dedos 3 y 4. El dedo 4 se sitúa en la cuerda 1 traste 3 y el dedo 3 se sitúa en traste 3 de la cuerda 2. Es decir, debe de sonar así. ¿Que no suena limpio? Vale, tú sigues, lo intentas, que lo conseguirás. Ahora, la base de esta técnica es que los dedos 1 y 2 quedan libres para hacer formas de acuerdo. Por ejemplo, el caso más normal que seguramente ya conocéis, porque es no bastante conocido hacer un son es un sol mayor ahora, el, el, el acorde que os dije el, de, el acorde que os dije el de do mayor con novena añadida es muy sencillo porque con nuestros dos dedos donde hemos dicho el, los dedos 3 y 4 posicionados donde os he dicho ya es simplemente bajar lo que es la posición del sol es decir bajarlo una, una cuerda es decir, dedo 1, cuerda 4, traste 2, y dedo 2, dedo, dedo en el traste 3, cuerda 5. Debe de sonar así. Eso es un Do mayor con 9 añadida. Que es muy fácil. No obstante, en los gráficos van a ir saliendo lo que son los acordes que voy utilizando. El otro acorde que hice de la, digamos, la pequeña introducción es el Fa sexta con novena añadida, que suena así, suena muy bien. Bien, entonces, si cambian de acorde, pues así. También otro acorde que podemos utilizar es el Mi menor. O sea, el Mi menor lo que conocéis es el dedo 1 en cuerda 5, traste 2, y dedo 2, cuerda 4, sí, cuerda 4, traste 2. Pero cogemos nuestros dedos 3 y 4, los situamos donde hemos dicho. Y tocamos el acorde de Mi. Permite un cambio rápido entre Mi y Sol, solamente moviendo un dedo, el dedo. Y si bajamos al La, es decir un La quinta, le añadimos a estas dos notas, pues tiene esta sonoridad. Es un La suspenso. ¿Vale? También nos permite pasar al rey Como he dicho ahora mismo Al rey mayor Nos permite pasar porque Lo que tenemos que hacer es Situamos los dedos 1 y 2 En las cuerdas correspondientes al rey Es decir En el dedo 1 en, en la cuerda 3, traste 2 dedo 2 en la cuerda 1, traste 2, y el dedo 3 no se mueve, pero se levanta el 4, que permite otro juego de acordes, que es el de el levantar el, el, el meñique, el decir, el dedo 4, levantarlo y pulsarlo, es decir... es una técnica que da mucho juego y espero que con este vídeo os haya quedado claro no obstante si tenéis alguna duda pues me, me lo dejéis en los comentarios es más si tenéis alguna duda y no me la dejéis en los comentarios pues para vosotros con todo con esto que os digo que os vaya muy bien y muchas gracias por vuestra atención hasta luego